Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal y es la segunda vez que empiezo a grabar <ríe> Bueno, eh, hoy habla Powell de la Reserva Federal vamos a ver qué nos cuenta de las actas esas que tienen por ahí eh, a ver si son más suavecitas y yo creo y parece ser que sí, que hay algo algo ya sabéis, eso, que siempre se filtra un poquito y parece ser que, que, que algo más suaves quieren ser pero bueno, la política no la van a cambiar todavía con lo cual nosotros seguimos a lo nuestro eh, sí que es cierto que, bueno, eh, un respiro no vendría mal, y, pero yo creo que todavía es un poquito pronto para que lo den. Algo que ha pasado que es interesante es que el dólar ha caído, entonces ese retroceso del dólar, bueno, ha caído, <risa> ha retrocedido un poco, no ha caído. Vale, ese retroceso del dólar, bueno, pues está viniendo bien, hay, hay buenas sensaciones en los mercados, hay buenas sensaciones en las empresas, eh, en Estados Unidos ahora no aquí, ¿vale? Eh, y eso, bueno, pues puede producir y puede ayudar a, a que haya un rebote. Ha habido rebotes en las bolsas europeas. Vamos a ver ahora cómo está el mercado. Y hoy va de altcoin la cosa. ¿Por qué quiero ver el tema de altcoins? Pues porque, bueno, ya sabéis que estamos, estoy haciendo la confección de la lista para. en el Excel, para bueno, pues para determinar cuáles nos quedamos al final y cuáles no. Eh, hablar de cada uno de esos proyectos. Nos va a dar tiempo a hacer todo, no os preocupéis. Porque hay gente que yo quiero comprar ya. Espera, espera, espera, espera. Eh, aunque breve sí empezaremos a comprar Bitcoin, Ethereum y BNB vale eh, haré una cartera tipo de 10.000 dólares eh, habrá gente que dirá, yo es que no tengo tanto no importa, Eso, al final son porcentajes es decir, si tengo 3.000, pues divídelo vale, eh, pues es un 30% si, si tengo 1.000, pues igual lo divides al final son porcentajes vale, son porcentajes, no hay más no es, no es una cuestión de es que tengo más, es que tengo menos y si tienes más, pues ya sabes, multiplicas y listo esto es una, una regla de tres básica del cole. Eh, bien, eh, vamos a terminar y vamos a comenzar sin más dilación. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Por aquí debajo tienes todos los links para ir donde quieras. Si quieres ir a cualquiera de las redes sociales en las que estamos, por ahí estamos. No me voy a volver loco diciéndolo todos los días, pero al final os lo digo porque luego me lo pedís y... Uf. En fin, bueno, eh, ayer... Eh, bueno, a ver, os, os recomiendo primero que cuando vayáis a poner un comentario, joder, primero ver el vídeo. Más que nada, porque veo a los comentarios y digo, qué cabrón, me está poniendo un comentario y no ha visto el vídeo. <ríe> Joder, o sea, sobre todo porque a veces podemos quedar un poquito mal, eh, man, podemos quedar un poquito mal. Pero bueno, ayer hablábamos del tema de los 9.000, eh, ya sabéis que yo no creo que vaya, yo debería saberlo, si soy seguidor del canal, sabéis que yo no creo que vaya a ir a 9.000, simplemente fue una expectativa Está puesto aquí. Por cierto, el vídeo va a estar puesto eh, hasta esta noche, mañana por la mañana. No sé cuando me dé por quitarlo, porque lo tengo que cortar, lo tengo que hacer trocitos y pegarlo en el curso. O sea que mmm, vosotros veréis, el que lo quiera ver, que lo vea si no lo habéis visto. Lo tenéis por aquí arriba. Eh, eh, la, la parábola, la curva, vale el mínimo de, o sea, de la, la curva, joder parece esto... Nos da, nos da esos 9.000, ¿vale? Era un poco para rebatir también eh, varias teorías que hay. Eh, la de te, una, es, una es la de los 9.000, por esto, ¿vale? Eh, personalmente creo que ya sabéis de sobra que yo soy de esta media de 200 semanal, que está en la zona de 22.000, 22.000 y algo, dependiendo de, del exchange donde lo estemos viendo, 22.200 de media. Y eh, en mensual, en mensual, que creo que es bastante, bastante bueno, no, en tres meses no, aquí eh, mensual, En eh, mensual, eh, la zona en la que estamos, tenemos ese gap aquí, y la media de 50, ¿vale? Esta media de 50 con un pinchito, que se hizo aquí, se hizo aquí, que bueno, no se sé, ve muy pequeñito, ahí es muy chiquitín, y se hizo aquí, que bueno, la media de 50 sale aquí, pero veis cómo aquí la vela pincha, ¿vale? Y aquí pincha bastante más, bueno, pues creo que ese ese punto nos marcará los mínimos. Eh, me ha preguntado, gente, ¿pero tú crees que estamos cerca de un rebote? Personalmente creo que sí. que Estamos muy cerca de un rebote y que en cualquier momento podría darse. Eh, ¿Vamos a caer antes del rebote? No lo sé. No lo sé. O sea, yo lo único que os puedo decir siempre, cuando me hacéis una pregunta, es... Si sé la respuesta, os la digo. Si no la sé, eh, pues os digo, no lo sé. Eh, ...también os digo, intentaré buscar la respuesta correcta... ...o sea, eso, eso tenerlo claro... ...pero eh, si no lo sé, pues no lo sé... ...es que no tenemos una bola de cristal y no lo sabe nadie... ...sería interesante en mensual... ...que ya queda muy poquito para hacer un cierre... ...este cierre de esta semana es importantísimo... ...y el de este mes es importantísimo por dos... Eh, ...depende de la zona en la que cerremos... ...nos puede decir mucho... ...si cerramos por encima de nuestra querida Rose Line... ...vale, va a ser la caña... Pero si la rompemos, cuidado, por cierto, que claro, ahora cuando habla, hable Powell, que yo creo que sale ya, creo que salía a las 8 y estoy grabando y son las 19.59, entonces a lo mejor se produce una cosa rara, ¿vale? Como siempre que habla y luego ya veremos a ver qué pasa. Entonces, eh, atentos a esto. Pero... Eh, mi, mi, mi creencia, mi por lo que yo veo, lo que yo veo realmente eh, técnicamente, es eso, es que vamos a meternos, podemos tener un rebote a esta línea de tendencia, inclusive en un momento dado a esta, un poquito más arriba, en la zona, yo no creo que pasásemos del 37.3, ¿vale? 37.4 37, que es esta línea que tenemos aquí, ese punto de pivote de, del verano, y luego volveríamos a caer. ¿Hasta dónde? A lo mejor a cerrar ese gap que tenemos en el CME, o quizás un poquitito más abajo. Yo creo que la, ya se ha cumplido varias veces. No tiene por qué ser igual, porque ya hemos visto que, bueno, eh, tenemos diferentes jugadores. Y lo más gracioso de tener diferentes jugadores es que son jugadores peores, son más cabroncetes, eh, es decir, son más experimentados. Eh, hasta ahora ha habido corrientes de gente muy joven que se pensaban que podían ganarle al mercado, que se podían pensaban que podían ganarle a a las grandes fortunas eh, y claro, o se han llevado unas bofetadas importantes ante toda humildad yo sé que, que sí, que hay gente que es joven que hay gente que es muy buena, que viene bueno, pues aquí dando pisando muy fuerte, pero cuidado amigos, mucho cuidado vale porque a toda esta gente uh, de los grandes mercados lo que nosotros, lo que grupos de gente eh, joven, etcétera, etcétera puedan hacer, no es nada, de verdad. Es ridículo. El propio mercado de criptomonedas en sí, para esa gente, es algo muy pequeñito. De verdad, tenerlo muy, muy presente. Igual que tener presente que he oído en estos días gente que dice que no tiene nada que ver la economía, no tiene nada que ver eh, lo que digan con los tipos de interés, no tiene nada que ver con las criptomonedas eh, a ver cómo decirlo sin hacer mucho daño la gente que piensa así si le va a entrar la, la viruela al mono básicamente te van a dar por culo porque es así es decir, si tú piensas eso piensas que el dinero que entra en las criptomonedas viene del aire o, o no sé el dinero viene de la economía real ...y tiene que entrar en ese mercado. Viene de los inversores y tiene que entrar en ese mercado. Y si no hay dinero en el mercado... ...no entra dinero en las criptomonedas. Y si yo, que soy una persona normal... ...me suben los tipos de interés... ...y me cuesta más mantener mi casa... ...mantener absolutamente todo... ...no puedo meter tanto dinero en el, en el mercado de criptomonedas. Tendré que meter menos. O no meter nada porque no podré. Inclusive sacar... ...porque lo necesitaré. Entonces pensar... Que la economía real y la economía no, no afecta a las criptomonedas, que las criptomonedas son otro mundo, es el mayor error. El mayor error que. Vamos, o a sea, salir corriendo. Si alguien nos dice semejante barbaridad. En fin, eh, a ver qué dice Powell si. Si me lo ponéis por ahí, pues a lo mejor no veo ni las noticias luego. Pero bueno, sí, estaremos estaré, estaré atento a ver, qué, a ver qué pasa de momento. Parece que... A ver, uh, vamos a ponerse en una hora. Está subiendo. Oh, está subiendo la cosa en esta hora. Acaba de empezar a hablar y movimiento al, al alza. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se va a los 30 y pico y luego resulta que no. Pero de momento estamos laterales. Estamos aquí en este rango lateral aburrido qué rollo de Bitcoin, a ver si pasa algo ojalá sea para abajo y podamos hacer lo que queremos hacer en fin, el tema de las altcoins, vale eh, ¿por qué va esto de altcoins? pues muy sencillo quiero enseñaros algo eh, vamos al CoinMarketCap y quiero que veáis algo importante eh, Quita esto de lo que está ahora mismo en el top 10, vale de las que están ahora mismo en el top 10, ¿cuántas estaban dentro del top 10? En el año 19, cuando empezó a subir la cosa. ¿Vale? Pues bueno, quitando Bitcoin y Ethereum, que es evidente, esto no cuenta, no cuenta. BNB andaba peleando. Ripple, andaba peleando por ese puesto 11, 10, tal, ¿vale? Andaba por ahí. Cardano, tres cuartas de lo mismo. Y ya está. Es decir, una, dos... No, este no. Una, Ripple 2, BNB 3, Ethereum 4, Bitcoin 5. Vale. Tendríamos que ampliar esta lista, evidentemente, porque, claro, si tenemos una estable, dos estables, tres estables... ¡Ostras! Aquí se nos cuela Solana... Y Dodge como invitados. Pues bueno, vamos a ver qué sigue. Polkadot, evidentemente no estaba. Tron, que increíblemente estaba más o menos por esa zona. Pero increíblemente... O sea, yo flipo que esté en la puesto 13, no me lo puedo creer. ¿Vale? Eh, el Bitcoin envuelto este... <ríe> o sea, me parece un insulto que esté aquí, porque en teoría debería ser Bitcoin, ¿no? O sea, se supone que esto es un Bitcoin que está en otra red, pero que es Bitcoin. Y lo están metiendo aquí. ¿Qué está pasando? Es un Bitcoin que no es Bitcoin. Lo he dicho mil veces, ¿eh? ¡Ojo! Cuando te digan el Rapid Bitcoin, el Rapid Ethereum, en teoría, debería ser Ethereum. O Bitcoin. Que está dentro de esa red y está se, está envuelto, ¿no? Como lo llaman. Pero. No, no, amigos. No, no, amigos. O sea, fijaros que vale... 29.874... 29.000... vale 100... 150 dólares menos. Pero dice que tiene una capitalización... Dice como que es Bitcoin y que vale lo mismo que Bitcoin. No sé. Vamos a ver qué pasa. Cuidado con estas cosas que luego vienen las seis madres mías. Eh, Avalanche no existía. DAI se estaba creando... Shiba y de coña, evidentemente, y está ahí. Hay que ver la realidad de las cosas, ¿vale? Está aquí. Matic, bueno, estaba ahí pegando los primeros latigazos, por así decirlo. Litecoin, evidentemente, estaba. Kronos, CRO, no estaba. Y... Esto eh, no estaba, ¿vale? Lo que sea esto. Nia tampoco, FTX tampoco. Uniswap, por ahí andaba. Vale, está bastante más arriba y fijaros dónde está ¿qué os quiero decir con esto? pues que un Litecoin que estaba en el top 10, un Uniswap que estaba en el top 10 y que ahora están donde están, no quiere decir que no se puedan revalorizar, cuidado por ejemplo Litecoin ha hecho un buen movimiento, puede hacerla revalorizarse, Tron ha eh, estado mucho más abajo y ha, y ha sabido volver arriba, o sea que pueden volver a subir, pero ¿qué detectamos Vale, entre las 25 primeras. Vamos a, a tirar desde la 25, ni siquiera vamos a coger link. Pues que tenemos de las antiguas, de las de mundos anteriores, tenemos de 25 tenemos una, dos, medio, medio, pero bueno, vamos a contarla. Tres, uh, nada, cuatro, pff, cinco, mmm, sí, pero no era nada, o sea que no la puedo contar. 6, 7, 8, 9 y 10. De 25. ¡Ostras! El 40% ¿vale? del top 25 existía y estaba ahí, pero sin embargo el 60% del top 25 ni siquiera existía. ¿Qué quiere decir esto? Que creo, creo que en ese margen tenemos que meter un 40% para las antiguas que pueden tener una buena revalorización, no sé vamos a suponer esa Solana ese Cardano, evidentemente eh, a mí personalmente no me gusta eh, algo de la icon habría que tener Uniswap posiblemente también, no sé, y luego ya algo de que a, que a alguno le mole <ríe> es como, digamos digamos esos IOTAS ¿vale? Eso es un 40%, pero el otro 60%, dentro de ese trocito que tenemos de la cartera para Alcoins, eh, cuidado, el otro 60% deberían de ser de, de, de proyectos nuevos, de proyectos que lo mismo ni siquiera existen aún. Porque esos proyectos son los que hacen el pampeo, boom. Ahora bien, vamos a intentar... Eh, hacerlo con lo que tenemos, no con lo que no existe, evidentemente, pero intentaremos eh, también con la ayuda de toda la comunidad descubrir proyectos nuevos que, oye, pues nos lleven al objetivo que queremos, ¿vale? Así que bueno, eh, esto era lo que quería para que reflexionaseis sobre sobre este tema, ¿vale? Que la realidad es que eh, y muchas, muchas de, incluso de las de las que estáis pensando que están en la lista eh, en un año dentro de un año habrán desaparecido o no serán nada ¿vale? pero incluso de las nuevas que podamos coger a lo largo de el camino de aquí a, a enero, febrero eh, también luego no serán nada tendrán un pampeo fantástico si ganará mucho dinero habrá que soltarlas y a otra cosa mariposa y es lo que se busca eso es la realidad. O sea, no, no, yo es que creo en el ecosistema y tal. Vale, pues, pues, pues guárdalas, si quieres. Yo lo que busco no es eso. Bien. Dicho esto, vamos a volver a Bitcoin. Anda, fíjate, ¿eh? Esa vela de la FED que le estaba sentando también. Hay mucha volatilidad ahora en la vela. Tremendo. Está que sí, que no, que no, que sí. No sé lo que habrá dicho el Powell. O sea, no tengo ni idea. A ver si, si me dijese por aquí algo... Google sobre esto, pero no veo nada en noticias ni, ni nada similar, así que de momento no, no lo veo, no veo nada. Si alguien, si alguno sabe algo, bueno, pues que me lo ponga en comentarios y si lo veo antes de terminar el vídeo, pero... Esperamos que, como esperamos, lo importante es ahora, en mediados de junio, que no vuelvan a subir otros 50 puntos. Pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. Eh, mucha volatilidad en estos momentos es cuando no hay que hacer nada o si hay un movimiento, luego coger el contrario. Eso es algo que ya hemos estado viendo en eh, veces anteriores y, sobre todo, cuando venga la subida de tipo de interés, eh, el día, en, creo que es el 16 de junio, ¿no? Eh, pues bueno. Ya lo veremos. ¿Qué ha pasado hoy en... Quiero verlo aquí. Eh, en el DAX, ¿veis? El DAX un 0.63 ha subido, el, el IBEX ha subido en un punto y medio, o sea que, bueno, no ha estado mal. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está el SP500? Ahí va. Pues que el SP500, fijaros cómo está también. Está como medio loco en la vela del día. Vamos a ver, esto perdón, de, de cuatro horas. En el diario, igual. ¿Veis? Está, está, la vela es que como era igual, me parecía la misma. No, no. Eh, está pues con una vela de mucha indecisión a la espera lleva todo el día a la espera de lo que dijese Powell y la hora de Powell pues fijaros cómo está igual que la de Bitcoin para que luego diga a gente que no que no tiene nada que ver lo que diga Powell no le importa Bitcoin Bitcoin <risa> para su rollo <risa> ay Dios mío ay Jesús eh, eh, qué pena qué pena qué pena pero bueno Vamos a ver cómo termina de, de reaccionar y qué tal. Hasta el oro está bajando un punto porcentual hoy. O sea, un día raro, raro, raro, rarísimo. Eh, a ver si Bitcoin termina de perforar. Si le da por ahí eh, la Rose Line. Que está bastante lejos. Está ahí tonteando ahora arriba, ahora abajo, ahora arriba, ahora abajo. Exactamente igual que el SP500. Y ya veremos qué narices es lo que hace. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, veis cómo está subiendo y el Total Market está para ello bajado indeciso. ¿Qué quiere decir? Que las altcoins deben estar... Eh, yo ni las he mirado, sinceramente. Yo las miro ahora cuando hago el análisis. O sea, es, es raro que yo... Porque es que no las... Voy a hacer caso en un tiempo. Eh, quitando las que pongan una lista. Las que tengamos... Haré una lista de seguimiento específica para las que pongamos en la cartera que tenemos. Y es más, no solamente eso. Lo que quiero es crear un índice vale con esa cartera. Es decir, para que el propio índice nos diga eh, qué porcentaje medio llevamos de beneficio en esa cartera sin tampoco volvernos muy locos con los Excel, que también, que también lo, lo llevaría a cabo evidentemente, pero para que vayamos, vayamos viendo de un vistazo eh, todos cómo, cómo hacerlo eh, bueno, pues lo que lo he dicho arriba arriba la ya está por encima del 45% está interesante uh, total market cap abajo pues, ¿qué pasa con las altcoins? Pues pues que estarán sufriendo un poquitito. Vamos a verlo. Eh, esta es la parte positiva, pero la quiero arriba. Vamos a ver. en La parte verde que tenemos. Bueno, RAD, Badger. Esto es una size chain. Eh, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q. Melos. Mira, Melos. Ahí sigue. Ay, toca Melos. Bien. Monero, un 5,5. Bien. ¡Luna! ¡Hombre! ¡Luna está subiendo! ¿Qué ha pasado? Ay, tengo ahí un poquito, unos pavitos. ¿Hay alguna culpa que no se me ha hecho? Pero bueno, yo qué sé. Sí, sí. Parece ser que van a votar, y corregirme por favor si me equivoco, que seguramente me equivocaré. Eh, parece ser que no querían, que lo que querían era reactivar la red tal cual, nada de nada de hacer ningún cambio, porque además para la red nueva no traía nada nuevo, ni nada, ninguna ventaja con lo cual hacer una red nueva era una auténtica estupidez y era una locura así que parece ser que las votaciones dicen de momento que, que la misma red, reactivar la red y punto um, Tron también un 4% joder, Tron existe, está llegando a esta zona de resistencia donde falló aquí y bueno, pues a ver si si es capaz y si no, pues bueno volver otra vez a a besar el santo bitcoin Pond, uh, y bueno, ya poca poca cosa poca leche, tenemos pero son ceros algo ahí, y en rojo pues tenemos aquí pues bastante está el mercado <risa> Jesús, eh, en los ganadores ¿dónde está? aquí, tenemos oh, bueno, los pre joder, Jesús eh, pero bueno esto es dinero gratis, no pasa nada ahí se guarda y ya lo, ya lo venderemos, fijaros que llegaron a los 5 centavos de dólar está ahora en 12 eh, menudo rebote, ¿eh? Uy, de 5 centavos a ah, aquí que tocó un 250% prácticamente ¿no? Jesús Muy bien el rebote ese, bueno, a ver si cae y vuelve a subir y bueno, pues el día que llegue otra vez a, a los 30 o 40 centavos se venderán y punto, yo tengo un par de miles de ellos, eh, dinero gratis igual mira, library Gates, dinero gratis también al lado, perdiendo también un 15,66 pero es que es gratis esto es gratis ah mira, zonas de suelo Posible suelo. Toque, toque, toque. Pero bueno, no es importante. Esto, la verdad, es que el destino es gratis. Ya. ¿Block? Mm, mm. Está ahí tonteando. Yo no voy a acumular más block. Tengo un poquitito. vale Y no voy a acumular más block mientras no vea una señal importante. Eh, de momento, sí que tiene zonas interesantes de toda esta caída. vale eh, Ya tenemos un, un intento aquí. Es que, claro, está, está también la gráfica... Te cojonuda. Eh, la EMA 20, en cuanto la pasó, se apoyó, se apoyó, se apoyó. Pero si hoy la pierde, es un pájaro de mal agüero. Lo ideal era haber venido por lo menos a tocar la 50, apoyarnos en la 20 y ya romper otra vez arriba. Vamos a ver cómo cierra el día. Si termina por encima de la EMA 20 sería lo ideal. Y cómo se desarrolla a lo largo de la semana. Porque, bueno, podría dar una sorpresa e irse por lo menos hasta la media de 100, cosa que no estaría nada nada mal. Pero bueno, para eso todavía... Eh, queda un poquito y queda a ver qué pasa con la EMA20 ahí. Eh, compound, que también tenga ahí unas pérdidas en Compound. Pero no voy a comprar más. Igual, mientras no vea una claudicación clara del mercado, una un símbolo de fuerza, una serie de cruces de la EMA20 con la Nitro, no pienso, no pienso meterle más. Eh, y Paciencia con todo eso. Ave, Aave, abave, qué pena que esté donde está. Pero esto es el mercado, esto es así. Ya la línea de mínimos, con un toque aquí, toque aquí, toque aquí, pues es la que está intentando pasar con la EMA20, se la junta ahí una confluencia. Si es capaz de pasarla, vale vamos a ver los próximos días, puede venirse a por la 50. Eh, no se va a encontrar aquí arriba, evidentemente se encontrará a mitad de camino, eh, pero puede hacer un 20% tranquilamente, tener en cuenta que está en, la, en esta zona, un 20%, 20 estaría más o menos en esta zona, en la zona de 122, entonces oye no está nada mal, no sería un mal trade la cuestión es que sea capaz de romper eh, igual la EMA20, ¿vale? están muchas de ellas a ese borde, en ese borde, pero cuidado que esto es para un trade, o sea fijaros la línea de tendencia con este toque, toque, toque, toque, toque aquí toque con una falsa ruptura aquí eh, si viniera esta zona con una confluencia horizontal, eh, bueno pues yo creo que volvería a caer y a lo mejor Sería meterle chicha después de esa caída, pero hasta que no tengamos una caída más clara de mercado, un, un balance más claro de mercado, yo creo que no, no le voy a meter a, a ninguna altcoin. Que hay algún trade de oportunidad, por supuesto. Eso es, es que hay que hacerlos. De hecho, es que el, el trader es alguien de oportunidad en general. Unas veces están muy planificados y otras son de oportunidad. En cuanto a las altcoins contra el contra el Bitcoin. Eh, fijaros que hablábamos de Kyber Network pues ahí sigue, eh, todavía pues está con una breve indecisión, yo creo que todavía le queda un poquitito eh, y este si cierre de aquí, que ya ha tocado bueno, podría podría ser un, el punto de parada, pero yo creo que no yo creo que todavía le queda un poquito, para intentar rebotar y hacer una figura de doble techo, si la haces de aquí, oye, fantástico, total, tampoco es, es hacer un doble techo para caer <risa> y luego una vez que caiga, tenemos, un, tendríamos un suelo y un segundo suelo para poder rebotar ya está, eso es lo que buscábamos en Kyber Network. Eh, bueno, pues tenemos aquí un lío. ¿Quién gana y quién pierde? Pues está bueno, el Atlético de Madrid ganando. Increíble, Fíjate, lo que no gana afuera, lo gana aquí. Eso está bien. Eh, están bastante potentes ¿eh? los, los tokens de fútbol. Eh, ASR, LRC, Elpring, Bell, DENT, GO, ION, MONERO. MONERO cumpliendo también. Cuidado con el doble techo que puedo hacer, ¿vale? Hace hacer un doble techo e irse, irse abajo, pero bueno, de momento la estructura. Eh, pues, ¿Veis que aquí hizo este doble techo, uno y dos, pero generada un doble suelo también y se fue arriba, que es un poco lo que estábamos viendo en Kyber Network. Pues aquí en Monero puede hacer algo muy, muy similar, ¿vale? Eh, y lo mismo que hizo aquí, lo puede, lo puede hacer aquí, haciendo una M, pero generando luego un doble suelo para ir hacia arriba. O sea que. ¡Ojo! Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Así interesante. Tron, que bueno, pues ha subido. Para mí, a mí no me... que Es que no me gusta Justin Sand ni un pelo. Eh, he sufrido mucho los avatares de Tron por ese imbécil. Y pff, la, la di por, por olvidada, pero bueno, parece que quiere renacer, parece que vuelve a la carga. Pues lo mismo, hay que hacer algo con ella, yo qué sé. Pero bueno, también de momento como no me gusta, pues no... <risa> tengo manía, dices ya, pero es que muchas veces no dices que aunque te guste o no te guste si da dinero, ya, pero es que yo cada uno tenemos nuestra manía ¿no? pues, una de ellas para mí es Tron prefiero antes eh, Ripple que Tron de, de, de, de verdad eh, Neblio Sand 1,92 por aquí también qué pena eh, pero bueno todas estas cosas yo creo que se van a se van a volver a levantar eh, hay que estar atento a ver qué proyectos son los que van a aguantar bien todo este cripto invierno y todavía queda para bien o para mal todavía pues un poquitito un poquitito de tiempo si. Sí. Así que queda, sigo sin ver ninguna noticia del tema Powell, seguramente en algún canal lo estén haciendo en directo, a ver qué dicen las, las las actas de la FED. Eh, luego lo veremos si no eso haré un corto, pero vamos, poco más que decir del mercado por hoy. De momento, Bitcoin, bueno, pues intentando en esta, en esta de una hora, gráfica de una hora, pues seguir. Otra vez una, una alza hacia la zona de 30 755. Al final no me perforó la Rose Line. Cachín 10. Yo que quiero que la perfore y no la ha perforado. Había alguien que me decía, yo creo que no. Y dije, yo creo que sí. Aquí parecía que volvía a bajar. Y digo, tal. Y al final me tengo que meter la lengua en el culo y tengo que darte la razón. Se fue para arriba, no la ha perforado. Y yo, claro, si yo me equivoco, me equivoco. Ya está. Y no pasa absolutamente nada. y Es que, es que parece que muchas veces eh, hay gente que. Ajá, eh, no sé quién se ha equivocado y ese que se ha equivocado no da su brazo tercero qué maldad! <risa> Joder, si no nos equivocamos nunca ya os digo yo eh, que mucha gente no estaría haciendo vídeos en YouTube te sobraría la pasta por todos lados a mí ya os digo que no me sobra eh. ya lo he dicho muchas veces yo no me he hecho rico ni creo que me vaya a hacer rico en el mercado cripto no lo creo otra cosa es que bueno pues que, que llegue a fin de mes con ello Vale, pero ya está, en fin chicos, chicas poco más que añadir, mucha cautela en estos momentos que habla el Powell Ranger y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao adiós